Señores, regresamos. Dios mío, ¿qué, ¿Qué, hay aquí? Yo, yo ¿qué es eso? Yo no me... Yo soy un hombre de trabajo, que yo soy un hombre que ando cansado en la calle. ¿Estás de noche toda la hora? De noche, por la mañana, a siete de la mañana. ¿eh? No, no estamos bien, no, porque yo ando armado ahora. <laughs> ya no tiran una piedra. Que tiró una piedra, nos devolvimos para atrás. Hay problema. Señores, tienen que dejar de ponerme toda to esta noticia. Voy a tener yo que coger toda la producción. <ríe> Un día, con, con dos matebabas que han puesto aquí hoy. Franklin Mirabal. De nuevo. Está eh, algo, ¿cuándo, ¿Cuándo está pagando Franklin? Franklin Mirabal sigue pasándose de las rayas con Diana Bell. Esa muchacha no tiene familia ahí. Eh? <ríe> Al parecer, el escándalo por la separación entre el cronista deportivo Franklin Mirabal y la presentadora de televisión Diana Bel Gómez es algo de nunca acabar. Ahora se sí ha dado a conocer audios muy comprometedores donde prácticamente le estará amenazando. Pongan ese audio, a ver si lo callamos un ratito. ¿Tienen el audio por ahí? Póngalo de retorno. que me siento mal por la situación porque entiendo que ella me abandonó de mala manera entonces ella me ha dicho que no quiere que me acerque a ti, ni a Mella, ni a William, ni a los niños eh, y que si yo persisto en eso entonces me va a poner una orden de alejamiento a la fiscalía entonces como yo no quiero tener problemas con ella me estoy despidiendo de ti, luego en el futuro te saludaré con afecto. Pero mientras tanto ya no voy a tener ningún tipo de vínculo contigo, Mercedes. Ni con los niños, ni con ella, ni con William, ni con nada. A Diana Bell, que Dios la bendiga. Y si ella eligió algo mejor por mí, ojalá eso mejor le salga como ella lo tiene planeado. Que Dios te bendiga, Mercedes. Ay, hombre. Ahí sí. escuchamos una partecita donde él le dice a esa persona, llamada Mercedes supe que ella va a poner una orden de alejamiento de Sandra decía aquí hay que ver si Franklin escuchó primero y se quiso adelantar claro Escuchamos otra nota de voz Fuegra, muy buenas noches es este una mala noticia estuve hablando con Bel Gómez esta mañana eh, tratando de buscar una vuelta no en la situación, ella insiste que no me quiere ella insiste que ya ella va a hacer su vida por otro lado y me dijo que ella quiere que yo me aleje de usted, que me aleje de los niños, que me aleje de William, que me aleje de Mercedes, y que si no hago eso, me va a poner una orden de alejamiento en la fiscalía. Y como usted entenderá, yo no quiero tener más problemas con su hija. De manera que hasta nuevo aviso me estoy retirando. Que Dios le bendiga. Repetimos que Diana no nos autorizó a colocar esas notas. Primero le habla con Mercedes, le hace referencia. No sé sea quién es Mercedes. Esa supuesta no Orde de alejamiento. Entonces en esto... Yo tampoco veo yo lo, que, yo lo que lo veo es que está dando grito. Está gritando, <risa> que, que, no gritando que no lo quiere No lo quiere, está dando gritos Ay, no Es duro Es duro porque cuando tú eres feo Y sin cuarto Tú agarras y, y haces un lío Y busca cuarto Y ya la tipa se va a arreglar Porque los cuartos están Perú, ese señor tiene el dinero, tiene, tiene la, la, la fama mujer? y no lo quiere. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, no hay ver? opción. ¿Qué no opción hay, tú vas a tener? No hay nada. No, no hay nada. Que no no hay nada. Hay. ¿Qué? ¿Con qué tú la vas a impresionar a ella? No se puede bajar los años. ¿Eh? No, los no, no, años no, no se baja. ¿Tú sabes que, Oye. No se puede hacer una cirugía de que, que lo ayude. Oye, pero que ya no hay más nada que hacer. ¿Qué? Dime tú, Carlos. Ya, ¿qué tú harías? Ahí tiene dinero y tiene todo. ¿Qué tú harías? Eh, hay una funeraria... Que puede él comprar eh, una caja. ¿A cuánto están los terrenos en ese mente? Ay, ay, ay. Ya lo consigamos barato. No, para que <ríe> se entiende. <ríe> no, increíble, y ese, mira. Mire, ellos otra atracción. Sí, búscate una muchacha. Una, una señora de su edad. De su edad. Se ve abierta con... Es 27 que tiene Diana B. 28, Cuarto. por ahí. Ay, ay, ay, ay, ay. Por, ay, ay, ay. Soy no, de... no, no, no. Dios mío, padre amado. ¿Eh? No, ya hay mujeres y se puede conseguir una joven. ¿eh? Vamos a sacar para llamadita. Vamos a sacar para llamadita. Para llamadita. Oye, no, no. ¿Está usted de acuerdo en la diferencia de edad en una pareja, sí o no? 809-725-0505. ¿Usted cree que afecta la diferencia de edad en una pareja? 2860. 30-50. ¿Por es qué se da eso? ¿Eh? 35-70. Carlos, ¿por qué se da eso con una gente mayor? ¿Por qué? Es no, tú sabes por qué. Porque esto es menudito, es menudado. Este es el cheleo el ahí. Chileo. Chileo, el cheleo. El cheleo ahí está. Ay, ay, y ay, después ay. que tú le diste en la madre, ya ese viejo. ¿A, adó, a ¿Dónde? No, ay, no. ay, ay, ay, ay, yo estoy ay hablando ay, ay, de esto, en la madre de esto, que le... Después que tú le diste a la madre que no hay maná, que no hay maná... ¿Dónde buscar ay, que Dios ya nada Dios, te madre impresiona? Madre. Entonces, yo dice, total, esto no da para nada. <risa> visa, casa, casa visa esto, carro. Carro. El hermano, Fama porque eh, le elevó El hermano a los caos, le compró un carro también, porque hay un hermano siempre que hay que tenerlo tranquilo. Y a la suegra hay que comprarle la patillita y la receta. La, receta. la, la remodelación casa, de la casa. El plafón en diciembre. Poner, <risa> <risa> ponerle chijró también. Niño los, los, los niños, niños pagarle el colegio. De to... Y al final. Y al, la, la, la. Y y al sí final. Grito, y al final. La, la. Ese hombre estaba dando tanto grito que llamó a la suegra. Suegra, Mercedes. Usted sabe... La hija no me quiere. <risa> dale, dale, dale Ay, me suegra, eh, Mercedes. Usted sabe, la hija... No, no, la hija no ya la quiere. hija dijo que no me quiere, no quiere estar conmigo, que me iba a poner una orden de alejamiento. Eh, no me quiere. Lo que está es que ya no te quieren, Franklin. Mira, va gritando tanto. Así, no, la gente no puede gritar tanto. Y, sí, y es un cromo sí, mujer. Sí, Diana es Diana sí, sí, Dios la bendiga. Dios D la bendiga. La Dios la bendiga. Dios bendiga. No, él, él, él ha hecho poco. Porque yo había, yo había dado tiro y de todo ya hace rato. Increíble. Yo si me lo va a poner loco. Vale. ¡Doña! ¿Cómo que llamó? ¡Mercedes! ¡Mercedes! No. <risa> Su hija no me quiere. No me quiere. Yo me voy a alejar de la familia. Y lo último que digo que me va a poner una orden de alejamiento. ¡Ja, <risa> Mire, ese hombre le importa que hay preso para que lo vayan a ver ahí. ¡Le Oye, tiró! Se lo lleva. Por la vía del poncho. Señores, yo creo que dos adultos tienen que hablar la cosa antes de empezar algo. ¿Pienso yo? ¿Tú entiendes? No, y que cuando no, no se he puede, hecho. no fuerza tanto. Sí, no trae tantos problemas. Sí, Hay muchas doñitas eh, en los barrios. Franklin se puede tirar Es ah. la ve impresionada. <risa> impresionada. La ve impresionada. Hay mucha doñitas en los sí, barrios. verdad. Hay muchas doñitas se tire para allá. Mira, ve ver Magara también. La no, mamá está ahí soltera. La soltera. Claro, Franklin Mirabal. Ahí está Margara, <risa> la más dura. Síganla en Instagram. Usted puede sí. com comuníquese con ella, Franklin Mirabal. Una mujer que está enterita, ¿verdad? Enterita, soltera. Claro, un, un hijo profesional que yo me voy a aportar bien, ¿verdad? Para que lo sepa. Porque... <risa> <risa> Señores, no, esto es increíble. Este, este, este, no, yo no voy para allá hoy, ¿no? <risa> yo dije pareja yo, no, por ahí. no voy para allá. No, es verdad. Eh, Frankie me va a tener una dama. ¿verdad? Yo... Va a ser Una no te... señora, no una, no una muchachita. No. O la tora. La que, tora. Porque lo mate. Esta le quita <ríe> todo. <ríe> la tora le quita a él. Eh. O la, la que presenta Capricornio, la vieja, la viejita plebe. La vieja plebe necesita uno también. No, no, no mira, mira también la, la, de, la de pasaporte. ¿Cómo es la de...? Ah, la de migración. La de migración. La de migración. Uy, Yadira, Yadira. Yadira Morel. Yadira Morel. Está con... una mujer... <ríe> una mujer que no... Ta, tiene tela de araña. Necesita un desembolso. Ah, no, en su casa. El... En su casa. Necesita alguien que después ve la tela de araña. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, el... va, vamos a poner Consuelo de Prader. Consuelo también. Este... Consuelo está... Ta... Está bien, Consuelo. ¿Quién más? ¿Quién más? De... Mira... eh. Va, vamos a meterle... ¿Quién mata? Pero de San Francisco, para que se busque una mujer de Cibao. ¿Quién está soltero? Aquí no, aquí no. Yo creo que aquí no hay nadie. <risa> aquí no, creo no que hay, aquí... no me quiero mencionar. Ahí no. ¿Eh? <risa> <risa> Ay, no, esa <risa> <risa> no, me... es mi mamá. Esa <risa> <risa> es, es mi mamá. Eh. <risa> ¿Quién más no? ¿Quién más ahí? ¿Quién, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más para esposa de Franklin Mirabal? Eh, vamos a ver gente no, de, de, de, de, de, de noticias no hay una mujer que de noti no, Nuria. Nuria. N n <risa> no eh, Nuria. A ver milagros es mandas a ustedes. Milagro, Milagro. y, y te el, el poder, hay un Mira, dinero, Franco y no tiene que soltar dinero porque ahí sí hay, hay dinero, ahí sí hay cuatro, ¿cuál? ¿Lugarcía? ¿Lugarcía? No, no, no, pero Lugarcía está joven todavía, está joven para esto, joven para ese viejo, Georgina Abdul, Georgina está joven todavía, ¿Qué? ¿cuál? más ¿Cuál? cuál más Alicia Ortega? Alicia no, esa mujer no ha casado. Chedi García está soltero y le estaban buscando un novio a mamá. Los partes. <risa> Chedi García, sí, Chedi García. Chedi García eh, y estaba buscando un novio los otros días, Chedi. Buscando los esta mujer eh, que hace papeles, que se me fue el nombre, que trabajaba en el 13 ella. Tiene que buscar una señora. Una señora, una doña que le resuelve hola, y que le cuele café hola. en la mañana. Pues buscando a muchachitas muchachita eso no, no, no resulta, ¿no? Porque yo veo que Diana no le colaba café. Tú eres loco. Ni un moro le hizo. Ni un moro café. le hizo. No, no... se... señores llegamos al final. mata la de la fritura. De la fritura. <risa> <risa> Temprano. y <risa> hace su frito, su desayuno. Su arenque que básicamente Señores, llegamos al final. Yo quería quedarme, pero eh, se va a ir Está, la está bela, buena hombre. la vaina. ¿Eh? Está buena y meneo. ¿verdad? Señores, esto está hasta mañana. Carlos, gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Villalón y el flaco están activos. Señores, vamos a pedir con un video musical que tú quieres. Vamos cabes. a darle. Dele para allá. I'm so sick of